¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar cuál es el Shiny más difícil de conseguir y además cómo lo podéis conseguir de la mejor manera posible Dentro de lo posible porque es muy difícil, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a darle caña Pues ya estamos aquí en nuestra partida y chicos me he venido al sitio donde spawnea el Pokémon más difícil de conseguir en Shiny, que ahora veréis cuál es, pero antes os voy a decir dónde estoy Estoy en Pueblo, al forno, abajo, a la izquierda del mapa Básicamente, donde se consigue la medalla de tipo Psíquico, ¿vale? En este pueblecito de aquí Y aquí spawnea un Pokémon que es el más difícil de conseguir en Shiny de todo el juego ¿Qué Pokémon es ese? Chicos, os presento al Pokémon Poltigist, o más bien la Prevolución Sinistí, ¿de acuerdo? Y alguno me dirá, pero ¿cómo es posible que este Pokémon sea más difícil que conseguir en Shiny? Que cualquier otro, o por ejemplo, que Dudun Sparks y Mousehole, que el Dudun de tres piezas o el Mousehole de un solo hijo son súper poco probables de conseguir, tal y cual. Chicos, es mucho más difícil que estos. Ya dedicaré un vídeo a estos dos, no os preocupéis, pero hoy nos vamos a centrar en Sinistí. Y en PolyGuys. Vamos a ello. Para empezar, chicos, Sinistee tiene dos formas diferentes. Y no se consiguen con una misma probabilidad. Tenemos la forma arcaica y la forma genuina. La forma genuina tiene una marquita, como veis, en la base de la copa. Y su probabilidad de aparecer es de 1 entre 100. Es decir, de cada 100 Sinistees, solo uno debería tener esta forma genuina. Supongo que ya vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? El Sinistee Shiny. Difícil de conseguir, obviamente, es el de la forma genuina, el que tiene la marca en la parte de abajo. Pero no solo eso, porque haya uno de cada 100. Hay más cosas que tener en cuenta. ¿Qué otras cositas hay que tener en cuenta? Pues básicamente tenemos que analizar qué distintos métodos podemos utilizar para conseguir el Shiny. Y muchos me podríais decir, bueno, Echo, pues por el método Masuda, ¿no? Porque el método Masuda sirve para todos los Pokémon. Bien, chicos, eh, un huevo de Sinistí o de Poltigast jamás va a ser... Un sinistí de forma genuina. Jamás está bloqueado que pueda salirte de la forma genuina en huevo. Siempre tiene que ser por encuentro salvaje. Es decir, método Masuda completamente cancelado. No podemos conseguirlo de esta manera. Obviamente sí que podéis conseguir la forma arcaica, ¿vale? Y luego me diríais, bueno, pues vamos a pensar en las apariciones masivas, ¿no? Las apariciones masivas, como tengo yo aquí, de hecho, una de Electros. Se pueden forzar, tenéis un vídeo donde se explica cómo se pueden forzar. Y podríamos forzar una de nuestro amigo Sinistí ¿vale? ¿Vale? No, no, genial, compañero. Pues ¿sabes qué? Las formas que aparecen en una aparición masiva son siempre las mismas. Y en el caso de Sinistí siempre va a ser la forma arcaica. ¿Por qué sabemos eso? Porque también ocurre con el que sería Floet, que siempre aparece el fluet de Flor Roja, y también ocurre con Tatsugiri. Tatsugiri siempre aparece el Tatsugiri de color rojo en las apariciones masivas. Nunca aparece el amarillo, ni el blanco, ni el verde, ni el azul, no sé ni los colores que hay, pero me entendéis. Las apariciones masivas de estos Pokémon siempre tienen las formas predefinidas, y en el caso de Sinistee siempre va a ser la forma arcaica. Así que nunca podremos conseguir la genuina explotando el método de las apariciones masivas, que es brutal, ¿vale? Y diréis, joder, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, compañeros, lo que tenemos que hacer es intentar encontrarlo en base a encuentros normales. Pero es peor aún. El asunto es peor aún, compañeros. Y ahora vais a ver por qué. Para empezar, eh, el bocadillo Shiny, el bocadillo de Shiny que hacemos siempre, ¿no? Porque diréis, bueno, pues nos tiramos un bocadillo, ¿no? El bocadillo de, de Shiny de tipo fantasma. Mira, aquí hay un sinistí. Perfecto. Nos tiramos el bocadillo de Shiny de tipo fantasma. Y empezarán a aparecer un montón de sinistis porque tiene Encuentro Fantasma 3 y Shiny Fantasma 3. Y dirás, bueno, la probabilidad de que aparezca aquí un montón de sinistis pues es muy alta, ¿no? Y seguro que nos aparece en algún momento un Shiny que puede ser el Sinistí. Chicos, lo peor es que el poder Encuentro Nivel 3 solo mejora la aparición del Sinistí de forma arcaica y no el de forma genuina. Es decir, si te tiras un bocadillo de Encuentro Shiny Nivel 3, los encuentros que te van a aparecer... La mayoría van a ser eh, de forma arcaica casi siempre Puede haber algún genuino, pero cada mucho menos tiempo que si lo buscas, normal Es decir, son todo problemas, son todo... es increíble O sea, es que es este, este Pokémon es verdaderamente increíble y difícil de conseguir en Sainé Pero además, si quieres más, ¿cómo diferencias a un Sinistí? Eh, con forma genuina de forma arcaica? Pues básicamente tienes que coger la cámara, venirte aquí... Acercarte al Sinistí lo máximo posible, pulsáis el, el joystick derecho, vale, para alejar la cámara y miráis debajo del sinistí. a ver si veis la marca, chicos Esto es, bueno, cuando le vas pillando el tranquillo, bueno, obviamente este sinistí no es eh, forma genuina, se puede apreciar, vale, que no tiene ninguna marca en, en la base Así que este es un forma arcaica Chicos, es que es una absoluta locura todo esto Entonces, me preguntaréis, vale, ¿y cómo lo hago? Eh, o sea, si no puedo usar el bocadillo de Shining y de Encuentro No puedo usar las apariciones masivas No puedo usar el método Masuda ¿Cómo busco a este Pokémon shiny? Vale, pues chicos, hay una receta que te garantiza poder Shiny nivel 3 sin el poder encuentro nivel 3 que es el que nos fastidia la probabilidad de encontrar a este Pokémon en Shiny. Y ese bocadillo os lo voy a enseñar ahora mismo. Bien, este bocadillo chicos no es una receta fija, por tanto tenéis que darle a preparar al gusto con el botón X y tenéis que echarle ensaladilla rusa que está por aquí abajo justo. Y eh, fresa, ¿de acuerdo? Una de ensaladilla y una de fresa Con esto tenéis suficiente Ahora bien, tenemos que ir al tema de los condimentos Y para conseguir el Shiny nivel 3 Tenemos que echarle dos especias ocultas dulces vale en este caso para esta receta tiene que ser la dulce si probáis con otras y os funciona genial pero la receta que yo he encontrado es esta de acuerdo así que sin más es un bocadillo muy sencillo de hacer y vais a ver que vamos que no os vaya a tener ninguna complicación que hay algunos bocadillos que son súper locos vale ahí lo tenemos chicos bocadillo consumido y nos debería dar ese poder encuentro fantasma Shiny, perdón, poder variocolor fantasma nivel 3 y poder emblema fantasma nivel 3 y captura fantasma nivel 3 O sea, todo esto es, digamos, extra, pero lo importante es el poder variocolor, ¿vale? Porque obviamente es el que va a forzar que pueda salir el Shiny, pero no nos va a fastidiar con el poder encuentro fantasma nivel 3 Que es que esa es eh, la clave, ¿de acuerdo? Una vez has hecho todo esto, ya has hecho ese bocadillo... Eh, simplemente tienes que empezar a recorrerte toda esta zona en búsqueda de Pokémon fantasmas como son Sinistí. Vale, aquí tenemos un Sinistí. y simplemente tienes que buscar que sea Shiny Obviamente este no es Shiny, el Shiny es como moradito, ¿vale? No azul Entonces lo vais a identificar rápidamente Y así, chicos, vamos derrotando uno a uno Vais derrotando todos los Pokémon que no sean Sinistees forma genuina Para intentar optimizar las probabilidades de que aparezca el de la forma genuina Cuando veis un Sinistí, tened cuidado, no lo derrotéis, no vaya a ser que sea la forma genuina Hacéis esto y miráis a ver si tiene la marca Que no la tiene... Pum, os lo cargáis, hasta luego. Y así sucesivamente para limpiar todo el campo de los sinistis forma, eh, bueno, de todo lo que no sea Sinistí, forma genuina, básicamente. Y de esta manera es posible que encontréis un sinistí eh, de forma eh, genuina, shiny, ¿vale? Que es una absoluta locura, de verdad. O sea, podéis tardar una absoluta barbaridad porque ahora os voy a enseñar los números que son increíbles. Aquí tenéis chicos un pedazo de Excel con todo bien detallado y definido, hasta las reglas de cómo encontrarlos lo he puesto para que las tengáis bien apuntaditas y como veis pues tenemos aquí primero pues, las condiciones generales, no un Sinistí forma genuina es uno de cada 100, un 1%, un Shiny genérico es uno de cada 4096, o sea un 0,02% que es una absoluta barbaridad Luego, si tienes el amuleto iris, lo mejoras hasta un 0,05, si tiras el bocadillo solamente 0,07 y si haces las dos cosas, lo llevas hasta 0,15, que es un poco eh, la mayor probabilidad, uno de cada 683, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un poco el conjunto calculado, ¿no? El Sinistí forma shiny, eh, forma genuina, shiny, es uno de cada 409.600, o sea, así porque sí, que te salga aleatorio. Si tienes el amuleto iris lo puedes bajar a uno de cada 204.000, que está bien. Si tiras el bocadillo solamente sin tener el amuleto iris lo tienes en uno de cada 136.500, cuidado con esto. Y si tienes el bocadillo, el amuleto y buscas el Sinistiforma Shiny, la probabilidad es que esta la, la más baja que puedes conseguir con el método de este vídeo es uno de cada 68.300. Chicos, esto es una absoluta barbaridad. O sea, eh... Como veis, los otros shiny, cualquier otro shiny más o menos lo puedes bajar casi hasta uno de cada 600 o de cada 500, según si es masiva, no sé qué, bla, bla, lo, lo que quieras. Pero este no se puede bajar más de esta cifra, chicos. Y ojo, si quieres que tenga una marca, porque existen marcas y aquí las tenéis, marcas de, eh, raras, marcas de personalidad, marcas de tiempo atmosférico, que tienen unas probabilidades diferentes, estas marcas, chicos aumentan la probabilidad en una cantidad que no tiene ningún tipo de sentido. Si quieres la marca rara, la probabilidad es básica de 1 cada 409 millones. O sea, se te va la cabeza. Y si haces todo lo posible por conseguirlo, la puedes reducir hasta uno de cada 68 millones. Chicos, ¡qué barbaridad! Si alguien consigue este Pokémon, sería el Shiny, yo creo, más raro de la historia de Pokémon. Te lo juro, ¿eh? O sea, yo estoy convencido de que este Shiny es complicadísimo. Yo no sé si el tema de que las apariciones masivas sean siempre iguales es un bug, yo no sé si lo de que el bocadillo encuentro solo afecte a una de las dos formas también es un bug, pero chicos, esto complica una barbaridad la búsqueda de este Shiny y aquí tenéis el Shiny más difícil de conseguir del mundo y ojo porque hay gente que lo ha conseguido. Aquí tenéis una persona que ha conseguido su sinistí forma genuina normal, sin Shiny, y le ha costado casi 3 horas, chicos. Casi 3 horas, es una absoluta locura. Imaginaos en Shiny, hermanos, o sea, es que es, es que es una barbaridad. Y aquí tenéis una persona que lo ha conseguido en Shiny, en la forma genuina, y dice que ha sido el primer sinistí Shiny que ha encontrado que tiene la marca. La suerte que tiene la peña no tiene ningún sentido. Pero podemos ir aún más allá con un streamer que ha conseguido el Sinistí forma genuina, Shiny y con una marca. No es la marca rara, que es la más rara del mundo mundial, pero es una marca, chicos. Es un Shiny que cuesta conseguir uno de cada 3 millones. Vamos a verlo. Chicos, este es el streamer. Es un fragmento de su directo para que veamos su reacción. Y como veis, lleva ahí arriba 7 Sinistees Shiny ya encontrados. Bueno, pone deleteados, o sea, porque los va eliminando. Solo le interesa el de la forma eh, genuina, y chicos Pues vamos a ver su reacción, porque en el octavo Ya ya le salió, es increíble Ahí está, día 4 de captura, solo 24 horas En total eh, Buscando Ojito, eh ahí está Shiny Sinistí. Y está, venga, por favor, por favor Que sea, que sea, que sea Lo va a mirar en combate Va ahora a bajar la cámara y lo vais a ver Es increíble Es increíble se vuelve loco, ¿eh? Y encima creo que está por la noche y no puede gritar. Vamos. Cómo hace show, ¿eh? Boom, ¡Ahí está! ¡Mírale! ¡Mírale cómo grita! Gr grita con la mano tapada por no molestar, supongo, vecinos o familia que tenga durmiendo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Qué maldita locura chicos Y un poquito más tarde se da cuenta De esto compañeros Ahí está Tiene una posible cinta O una, un posible emblema Y es el emblema o la marca De lunchtime que no sé exactamente cuál es Pero es la probabilidad de 1 Entre 50 y eso es una Absoluta locura ¡Qué guapo, chicos! ¡Qué maldita mente guapo! Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya parecido curioso y que, bueno, si estáis un poco locos, intentéis buscar a este increíble Pokémon de la mejor manera posible. Y sin más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!